Hola Wambras, soy el Norio Furioso de la Literatura Y hoy quiero compartirles el peor libro de Sherlock Holmes Esto es Sherlock Holmes vs Jack el Destripador ¿Por qué es el peor libro del mundo? Bien, vamos a empezar por esto Sherlock Holmes vs Jack el Destripador es el nombre de un videojuego Sí, busquen ahí, Sherlock Holmes vs Jack el Destripador Y verán que es el nombre de videojuego Sí, tiene la misma portada, pero no, no, nada que ver con el videojuego Esta cosa de la editorial Lea, más editorial Es un libro que hace unos años me obligaron a leer Ahora, ¿qué pasa con esto? La portada está dura, sí, está full color Como cualquier libro muy grueso. De hecho, no sé si se van a notar que brilla La contraportada ¿Qué dice la querida contraportada? Dice Un cuento policíaco de aquel que agrupa las narraciones breves de hechos ficticios o reales Un cuento policíaco, aquí dice lo que es un cuento policíaco Un cuento negro es que el detectivo policía se mete al bandido contra el río atrapar al criminal Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Muy bien, veamos Este libro tiene alrededor de unas 117 páginas tiene 117 páginas, y de las 117 páginas, no todas son texto, algunas son actividades. como no pueden ver actividades. ¿Qué pasa con esas actividades? Ok, son 117 páginas, pero al menos debe haber contenido, ¿no? Tal vez lo digan viendo las primeras, las primeras. Ahora sí que tiene más texto, ¿eh? Pero no, si lo vemos más después de un par de páginas, el texto se ha hecho más pequeño. Pero no hablemos de lo mal que está este libro, sino el contenido. Critiquemos el contenido, ¿bien? ¿Qué pasa con el contenido? Empezamos con el primero. Empezamos aquí llamado Un caso de identidad. ¿Qué pasa con este caso de identidad? Pues, es un es un caso de Sherlock Holmes. Ahí, con es un caso de Sherlock Holmes que no te terminas más de 15 minutos en leer. Y no, no tiene nada que ver con Jagger el Destrepador. Por alguna razón, tiene la foto... De Iron Man, bien, ya está. Eso es todo. Ahí estoy leyendo. Y bien, está con una. Este es un caso policíaco de averiguar una identidad. Bla, bla, bla, bla. Eh. ¿Son... ¿En qué momento aparecerá Jack el Destripador? Nunca lo sabremos. De hecho, ya, ahí acabó. Eh, no tiene nada que ver con Jack el Destripador. Y ya comienzan las actividades. Aquí llega finalmente Jack el Destripador. ¿Y qué nos viene con esto? Nos dicen las víctimas. Lo que era. Lo que se supone era Jack el Destripador. Y dice muy bien, muy bien. A lo mejor algo habrá tenido que ver. A lo mejor aquí se encuentra con Sherlock Holmes. ¿Pero qué pasa? Nada. Solo nos dicen lo que supuestamente es Jack el Destripador. Algo que leyendo en Wikipedia más o menos te enteras. Y comienzan de nuevo las actividades. Bien, y ahora viene el último El último que no tiene nada que ver con Jack el destripador, Sino otra vez Sherlock Holmes, el cual dice El dedo pulgar del ingeniero Ok, debo admitir que está bien Aquí está diciéndonos esa es la aventura de cómo Sherlock Holmes Va a un consultorio, un doctor Se da cuenta de un pulgar Un asesinato, bla bla Y eh, al fin, eso fue todo Dice, cuéntame la historia, ¿qué ocurrió? Pues hace unos días el ingeniero hidráulico bronce fue engañado por un militar coronel para reparar una máquina de pero después fue arreglada, fue enviada y casi asesinado. Se lastimó el pulgar, pero pudo salir. Bien, eso fue el cuento final. El primero es básicamente donde, donde Sherlock Holmes trata de averiguar la identidad, de que ocupa alrededor de unas 40 páginas, no más de 15 minutos leyendo. El segundo... Es la historia de Jack el Destribador. Que no te demoras tampoco. Otros 15 minutos leyendo. Que, tome, que te toma. Que se ocurre en unas 21 páginas. Y lo último es el set. Y para lo último. Tenemos unas 20 páginas extra. Yendo a Sherlock Holmes descubrir el supuesto accidente. Así que. Te puedo decir que. Me siento estafado. Esta cosa. No es un libro de Sherlock. Nos dicen Sherlock Holmes vs. Pedro. Pero no tiene nada de eso. Solo. Si esto fuese un video de YouTube, sería clickbait. Eso es todo. Soy el Norio Furioso de la Literatura. Y nos vemos en la próxima. Bye.